Hola chicos ¿qué tal y si ustedes tienen tatuajes pues deben de saber que tienen que cuidarlos muy bien pero mis tatuajes parecen un poco opacos Oye oh yeah, he adquirido mi nueva crema para los tatuajes, el dorado y la vamos a probar en este instante La vamos a abrir, ok, ahí está Muy bonita eh, vamos a probarla Y como ustedes lo pueden ver, resaltó muchísimo mis tatuajes, tienen más vida, más color, están mucho más bonitos gracias a esta belleza, el dorado.